Buenas amigos, ¿cómo les va? Vamos a esperar unos segundos. ¿Cómo les va el amigo Clevello? Clevello Bello. Y el amigo Luis A. García Eni? ¿eh? Ahí están. Bien. Ojalá pudiera constatar que ya está saliendo en, en el YouTube. Perdonen unos segundos solamente. Hay muchas personas acá en el, esperando en el chat. Este, Pero parece que habrá que esperar un poquitín. Ahora sí, estamos aquí en en, en esta reunión de hoy, eh, ¿cuánto es hoy? 18 de agosto de, 2000, de 2021. Un momentito. Este, a ver, por supuesto nos ocupa hoy dos grandes temas, eh, no es que sean exclusivos, porque eh, de alguna manera están relacionados con muchos otros, eh, las negociaciones, por ejemplo, que se iniciaron en México eh, bajo los auspicios pues, del gobierno de López Obrador mucho más confiable para, para la diplomacia occidental que cualquier otro gobierno de América Hispánica será porque te reúne las características típicas de ¿no? eh, la mayoría de estas élites que es suficientemente cerca de los Estados Unidos por su enormidad de tratados comerciales y de, de pasos migratorios, etc. Y al mismo tiempo, garante por su llamada doctrina estrada de una imparcialidad inveterada, permanente, del Estado mexicano respecto a la diplomacia norteamericana. Y es entonces una especie de garantía de que si México se compromete, habrían suficientes garantías para que cualquier gobierno, cualquier claque gubernamental de estas que han pululado en América Latina, tenga garantías de que no van a usar al intermediario para su beneficio. Y efectivamente, por ejemplo, México que nunca aceptó las medidas de Norteamérica contra Cuba el año 60-61, cuando Betancourt logró reunir una gran coalición de países de la OEA para incluso hacer expulsar a Cuba de la OEA, México no solo se negó, sino que siguió comerciando todos estos 62 años. México se mantuvo independiente de cualquier postura diplomática de América hispánica, de América en general, y de Estados Unidos en particular, para eh, lograr que se confiara pues, en esa imparcialidad mexicana. Por primera vez que yo recuerde, México vuelve a ser parte activa de una diplomacia hacia un gobierno izquierdista como este, de Venezuela, antes lo fue respecto, recuerdo que era del grupo Contadora, del grupo que garantizó con Venezuela o, digamos, épocas pasadas de Carlos Andrés Pérez y con luis Herrera, garantes también del de trato hacia, de América entera hacia, este, hacia el estado nicaragüense, insurrecto para entonces en manos de los sandinistas, y en manos de una claque de la peor especie que lo había en Nicaragua, y sigue habiéndola, y que peleaban contra ella por los factores de la llamada contra, incluso con un operativo militar tan fuerte de estas tropas, podía decirte que eran invasoras, auspiciadas por los Estados Unidos y el gobierno Reagan. Y bien, el grupo de contadoras tenía en México y Venezuela las dos garantías fundamentales. De manera que cada vez que hubo un gran hecho en América Hispánica, a la hora en que el izquierdismo debió tener garantías de alguien, se recurrió a México. Y esta vez el señor, por no decirle otra cosa, el señor Maduro, ha aceptado que México fuese el país que da garantías. Antes no porque México tenía un gobierno, digo, para este efecto del chavismo, antes no porque los anteriores gobiernos de México habían sido del PRI en su y del PAN, del Partido de Acción Nacional y del PRI, ambos en ya un proceso derechizante muy fuerte que no le ofrecía garantías a ningún izquierdista. El último que intentó una, una distracción hacia Cuba fue el propio gobierno de, del PAN, de aquel este, el presidente hace una, una década o más, que sin embargo llegó a tener un roce muy fuerte con Fidel Castro cuando le pidió que bueno, que estuviera en la reunión, pero poquito tiempo, porque podía molestar la presencia de otros ahí, en particular de Estados Unidos, una cumbre que se hizo en México. Y bien, Fox, el presidente Fox. Bien, les decía esto como a manera de introducción desordenada, de que efectivamente México es garante para cualquier gobierno izquierdista del mundo, de América Latina, de América Hispánica o de Venezuela en particular, que quiera obtener alguna ventaja de esa intermediación. Y efectivamente, al haberse apersonado en México los representantes de la MUD, por la voz del señor, eh, el señor Bari, este bueno, el ex alcalde de Baruta, bueno, tenemos entonces que se ha abierto pues, un proceso de garantías plenas para que allí haya frutos cualquiera sea, pero que haya frutos, me imagino que los cálculos del gobierno será obtener la rendición final del proceso llamado de transición, porque allí se va a afirmarle garantías al madurismo de que terminó, de que fue sepultada la etapa en la que se permitió ciertas veleidades la oposición venezolana de la mano de la diplomacia norteamericana que auspició pues, el tal gobierno provisional, el gobierno interino de Guaidó. Ese gobierno interino ya no es ni la sombra de lo que fue inicialmente. El propio interino y la propia coalición de fuerzas del interinato eh, han sucumbido a la tentación de hacer dinero con la, con la oposición política. Muchos de ellos han terminado en convertirse en millonarios o en figurines, en figurines, digamos, de la diplomacia esta conveniente y vemos a los venezolanos más desamparados que nunca en manos de esta oposición de alcahuetes del chamismo. Y es que la oposición en México, la delegación opositora en México no hará otro papel que el de alcahuetes de este régimen de oprobio que se ha instalado en Venezuela, eh, sin que tengamos esperanza de verlo finiquitar sus días, por cuanto ahora tiene nuevos bríos, nuevas garantías, que le da la existencia del gobierno Biden, por un lado, y el arreglo del conjunto de su oposición detrás del liderazgo del señor López, del señor Borges, del señor Capriles, del señor este, Guaidó, todos ellos, además de las tradicionales de Acción Democrática y COPEI, si es que existen todavía los lo que por allí respiran todavía. Pero bueno, primero justicia es su sustituto. Todas esas coaliciones, mis amigos, están garantizándole al gobierno de los chavistas que pueden dormir tranquilo, Que en la nueva etapa abierta con el gobierno Biden van a un arreglo que ellos consideran pues este, necesario, los venezolanos la verdad que no piensan igual. El 90% de los venezolanos o más, o el 95%, estima que no importa quién negocie, porque lo que negocian es el acomodamiento de estas élites corruptas y los intereses del pueblo llano han sido postergados desde hace años y siguen postergados. No están en la mesa los intereses del venezolano común y corriente, de las familias, este, de los exilados. No, eso pasó a tercera o cuarta categoría de problemas. <coughs> Lo importante para estos gestores de la nueva etapa de la paz de sepulcros en Venezuela, esta paz de, de firmantes convenientes de la mud y del gobierno, no nos pueden reservar otra cosa que no sea que se atornilla lo que queda del chavismo en el poder. El problema para el régimen ahora no es que quiera que pacten con él, sino que qué es lo que va a pactar. ¿Qué garantías puede dar? ¿Algunas libertades para restituir la fe en un proceso electoral, en, una, en un sistema electoral absolutamente corrupto en el que nadie cree? Bueno, a lo mejor le dan algún pequeño hálito de vida a ese sistema electoral pero lo de fondo en Venezuela es que no hay garantías para que exista una normalidad de vida democrática en Venezuela, ni de vida, o sea, no se trata de vivir en democracia o no, es poder vivir en aquel país asolado por el hambre, las privaciones, la quiebra del sistema sanitario, la quiebra del sistema educativo, la quiebra de la seguridad, del sistema de seguridad interior, que ve pulular las mafias locales, los, los pranatos como parte de la, del paisaje de la vida cotidiana. Amigos, vivir en Venezuela es hoy una calamidad, aunque hemos pasado a una etapa distinta en la economía. Ya no hay socialismo, no nos quejemos, ya el socialismo no existe. Si es que alguna vez lo hubo, hubo estatismo a ultranza, venía de Adey de Copey, una pequeña dosis incluso desde cuando Pérez Jiménez, esa dosis de estatismo fue creciendo en la democracia de Adey Copey hasta que abruptamente en los años eh, 80 se hizo omnipresente en la economía nacional y cuando ya daba síntomas de que con alguna racionalidad si había manejado la industria petrolera para transformarla en un motor, aunque fuese de una economía privada que era solo auxiliar de la economía capitalista estatal, esa economía privada eh, siguió pues creciendo a la sombra del Estado capitalista protector y estimulador de la poca actividad privada, o de la mucha actividad privada, pero de pequeña escala que había en Venezuela, eso lo transformó Chávez en la porquería que era Maduro, a saber, una omnipresencia tal de la empresa estatal, pero ya corrupta y ya este, encaminada hacia su eh, disolución, hacia su, digamos, desaparición como motor económico, por cuanto habiéndose transformado en, una, en un aparato clientelar sin, sin límites, era pues un, un mecanismo solo de distribución de distribución desigual del producto petrolero que viva a manos privadas por la vía bancaria o por la vía de los presupuestos de asignación corrupta a determinados clanes de la construcción o de los servicios. Y vimos entonces este ocaso de la economía petrolera, la desaparición de las empresas básicas de Guayana, el, el cierre progresivo de todo lo que significó el gran cordón, gran, el cordón industrial de Valencia Tejerías, el, digamos el ocaso de lo que ya había en Barquisimeto, en Marcaibo y otras ciudades, aquello fue transformándose en una tierra de desolación y muerte para la empresa privada, para la industria y para los servicios. Amigos, el que crea que todavía hay socialismo en Venezuela o de que Chávez se salió con la suya, bueno, se salió con la suya acabando con el país, en tributo a la, democ a la burocracia infecta cubana y venezolana, pero no es verdad que hubo una construcción del socialismo producto de un desarrollo de la economía estatal. Fue la economía estatal la que reventaron, y ya habiendo acabado con la economía privada por su expropiese y expropiese, o la desconfianza generalizada, que imprimió en sus primeros años, donde había que estar loco para meter plata en Venezuela como capital privado, bien, una vez que se logró esa gran performance de acabar con la actividad privada y reventar la industria pública y la inversión pública, bueno, ya estamos en el mejor de los mundos, para el burócrata corrupto que ahora se recostó en el contrabando, en la, en la extracción mineral para venderlo, en la, por las vías ilegales del mercado negro de minerales, sobre todo el oro, y este, en la actividad madre más rentable de Venezuela, el narcotráfico bajo los auspicios de la FARC y el cartel de Sinaloa en México. Y bien, ahí estamos, con esa Venezuela empobrecida, en deserción masiva de sus habitantes, 5 o 6 millones ya fuera de la patria, y en una especie de sobrevivencia, caramba, accidentada, por decir, una expresión genérica, de los que aún siguen allí, esperando, no sé, morir a mengua, no puede ser que sea una esperanza de vida allí, una esperanza de, de morir bien, de morir tranquilo, bueno, ni siquiera eso tienes el privilegio de tenerlo. Un país que fue principal exportador de petróleo del mundo, y verse convertido en importador de gasolina, de los dos, 300 mil barriles que ahora se consumen, eh, que ahora se producen, para pagar a los chinos parte de lo que le deben, y el resto, bueno, semirefinar o completar el refinamiento, con refinerías destruidas y todas habiendo estallado con unos auxilios iraníes, que ahora son los últimos pues en lograr las ligas esas que no... Sirven como gasolina que tropea los motores, etcétera, pero que ahí está. Eh, eh, logran poner a funcionar parte del parque automóvil. Que hablar del diésel, que hablar de nada que tenga que ver con el resto de otros combustibles. Este, allí no hay nada que pueda parecerse a aquella etapa en la que Venezuela le sobraba de todo en materia petrolera y de combustible aquel contrabando de extracción de gasolina, eso se acabó, ahora hay, ahora hay importación por vía de contrabando de gasolinas de cualquier país. Amigos, la poca que haya, porque no es que haya mucho, amigos, esa economía chavista, que es una morisqueta completa, que es lo peor del capitalismo y lo peor del llamado socialismo, el estatismo, tenemos pues esa mezcla caramba, realmente desoladora de las iniciativas de Maduro y de las iniciativas de nuestra élite capitalista venezolana, que hace rato resolvió medrar, vivir de las migajas que caigan de la mesa, de las corruptelas de la élite gobernante, que se convirtió en capitalista de rapiñadores de oficio y que está asociada pues, por la vía de los grandes de los dueños de las que otrora fueron grandes fortunas y que han dejado en sus hijos y nietos bolichicos este, el privilegio pues de representarnos en la Venezuela capitalista postchavista. Caramba, qué desgracia la nuestra. Lo que queda de fe de Cámaras es los residuos, los detritos de aquella vieja fe de Cámara queda la portentosa representación de nueve de cada diez empresarios. Ahora, ahora lo que queda es el detritus de aquella Fede Cámara y que son solo bueno, los, los guisadores de oficio con el gobierno. Yo me excuso de antemano o pido disculpas a los que puedan sentirse ofendidos por mis palabras, pero realmente no creo que el país los trate mejor de lo que yo los puedo tratar en un conversatorio como este, este, los señores honorables que puedan quedar todavía en nuestro empresariado se les felicita por haber sobrevivido, pero no esperen del país un agradecimiento infinito por haber sido parte de una élite que capituló en su esencia como sector progresivo del país, representante de las mejores causas de los padri, eh, padrinos de los mejores desarrollos del sistema político y que hoy por hoy, ya habiendo sucumbido en todas las áreas, les queda solamente allí, medio sobrevivir, sobrevivir, jalando mucho y a la sombra del poder de Estado. Esa negociación de México es la negociación auspiciada por Fedecámara Cámara también, auspiciada por el tinglado de fuerzas políticas que se reúnen en torno a los países del llamado Grupo de Lima, yo me imagino que, bueno, los que no están en primera línea, vamos a suponer el señor Santos de, de Colombia, me imagino que estará celebrando en privado que su obra finalmente ha rendido su fruto al haber permitido pues, que la FARC ingresara a Venezuela con amplios créditos de parte del gobierno Maduro y que juntos ahora... Este, bajo los auspicios del amigo gobierno mexicano puedan entenderse en el suelo eh, eh, mexicano en tributo a lo que será en una nueva etapa este, una especie de no sé de gobierno híbrido del chavismo y de la FARC y el ln colombiano en Venezuela que me imagino son para un sector de la, burocracia, de la burguesía colombiana una buena noticia porque es que ellos aspirarían en Colombia también que se fusionara finalmente este, aquellos detentores del poder del narcotráfico con el poder político de la guerrilla colombiana y el poder, digamos, de sinvergüenzas de toda la haya a uno y otro lado de la frontera colombo-venezolana para hacer reinar pues, las causas de una nueva entente política en el continente que se ponga a tono con los tiempos de Biden. ...los tiempos del señor Castillo en Ecuador... ...heredero del Sendero Luminoso... ...los tiempos de la Bachelet o que a quien apadrine en Chile... ...los tiempos de los Kirchner... ...esperando que Lula logre reconstruir el poder... Este, ...una vez que saquen a Bolsonaro... Este, y ...en fin, y allí está en permanencia... ...los intereses de los nicaragüenses sandinistas... ...esperando pues que todos vuelvan al redil izquierdista de los buenos tiempos en que todos eran hermanos, sobrevivientes de una decadencia que nos abraza a todos y nos lleva a la tumba, progresivamente, aunque bueno, en términos desiguales, porque unos van primero, otros después. Nosotros, que éramos los últimos y los más prósperos, resolvimos ahora encabezar la lista de los dispuestos a sucumbir. Se imaginarán entonces que, si sucumbimos nosotros, es que muchos otros están también en la lista de los que han de sucumbir en los próximos años. El que hace méritos acelerados para reventar la nación es la propia Argentina, que bajo el liderazgo del tal Fernández Kirchner, este, este, con la señora esta de vicepresidenta, se prepara pues, para, mediante una hiperinflación a la venezolana, arruinar lo que queda del pobre pueblo argentino sometido al estatismo ultranza de muchas sus políticas, ellos como no pueden acabar con la empresa nacional privada que es la agricultura y son una potencia agrícola, bueno, se encargan de reventarlo por las vías de impuestos no hay ninguna reforma agraria pendiente en Argentina desde que hicieron una reforma agrícola particular allá por 1830-40 cuando liquidaron las masas indígenas este, sobre todo en la gran provincia de Buenos Aires, y se repartieron esas tierras por millones de hectáreas para cada una de las grandes familias de la oligarquía que dura, que duran esto. como verán, la bendita, bendita Toja Pérdica me tiene a monte. Y eso es lo que evita que pueda expresar con, con mayor fluidez alguna idea porque estoy más pendiente de evitar la tos que de expresar alguna idea coherente. Bien, veamos qué truco le consigo. A ver, decía, déjame tener algo aquí disponible, decía entonces que la tesis de que van uno por uno cayendo bajo la célula de la propuesta socialista no va a ahorrar a nadie. Y Argentina está en la lista allí, ya disponible mediante el gobierno del señor Fernández y la señora Cristina Kirchner, ya están disponibles para, hacer, para entrar en bancarrota. En Colombia ya hicieron sus anuncios preelectorales, digamos. En Colombia le reventaron, igual que en Chile, eh, el sistema de transporte colectivo, incendiaron no sé cuántos comercios y no sé cuántas empresas, caramba. ¿Qué eficiencia la de los chavistas de exportación? Este, esa competencia por ver a cuál revientan primero, no, no, no es que no nos interese, ya pasó para nosotros ese interés porque nosotros fuimos los primeros reventados. ¿De qué interés podíamos tener en ver de cerca qué amenazas vienen? La amenaza ya la tuvimos, la padecimos y nos ha enterrado. Ahora lo que queda por saber es, en la nueva etapa, en la nueva oleada de resurgimiento de nuestros países, de nuestros pueblos, cuál lugar debe tocarnos. Y parece mentira, pero ¿quién iba a creerlo así hace apenas seis meses y un año? La iniciativa de la redención político-social de Hispanoamérica, no me lo van a creer o no puedan seguirme con entusiasmo, si les digo que es Cuba donde se asienta, la primera esperanza del pueblo hispanoamericano para dar al traste, para sacar de cuajo la eh, marita, la calamidad histórica del castrismo gobernante. La propia Cuba se convierte en esperanza, pero es de allí que eso está interferido por las mediaciones de las opciones que haga el sistema político norteamericano porque si algún país depende de la voluntad de la diplomacia norteamericana y de la gestión de la política norteamericana, ese país es Cuba. Hay quien diga que ya pactaron hace 70 años, 60 años, que Cuba quedaba no solo bajo la órbita soviética, sino que estaría casi que bajo los auspicios del gobierno norteamericano, que exista el contraste, atornillar el chavismo-castrismo, atornillar el castrismo-chavismo en Cuba, mientras se permitía el florecimiento de una comunidad próspera en Florida y en otras ciudades norteamericanas, donde los cubanos eh, podrían contrastar las ventajas de un gran sistema político como el norteamericano y las desventajas de las mugrientas soluciones socialistas ...que han llevado a la ruina... A ...la inmensa mayoría de la población cubana... Bien. ...eso está por verse... ...qué es lo que va a quedar... ...de esta administración Biden... ...al cabo de dos o tres años... ...porque todo indica que están en una caída... ...pero vertiginosa... ...no solo del prestigio del gobierno... ...sino de su capacidad para intervenir en nada... ...y eso ha quedado palmariamente demostrado... ...cuando... ...los antecesores del señor Biden... ...que fue el señor Obama le puso fecha a la salida de, de Afganistán, Trump administró esa opción estratégica de los servicios militares norteamericanos de desenganchar una guerra que no se podía ganar y en los últimos seis meses, el calendario de retiro, el señor Biden se le ocurrió ponerle hasta fecha y hasta días y enos aquí, que entonces se aprovecharon los, los talibanes para a la pena cumplirse cada una de esas fechas, se lanzó al gañote, al yugular del gobierno, a quien hizo huir, el gobierno de, de Afganistán, y vemos entonces esas desgraciadas imágenes de la gente colgada de los, de los trenes de aterrizaje de los aviones. Pues se necesita hacer o suicida o tener una, un nivel de desesperación fuera ya de toda lógica para imaginarse que podía haber una vía de salvación pegada de del tren de aterrizaje un avión. Y hay fotos de la caída de esas personas en mil, dos mil metros de altura. ¿Pero qué esperaba esta pobre gente colgada de allí? Que iba a haber algún cuerpo especial de, con alguna tecnología que les iba a absorber adentro de la cabina. de la cabina Eso lo que da en tristeza, amigo hablar de eso, porque yo nunca vi una... ...una desesperación... ...igual... ...ni siquiera la de Vietnam... ...que fue parecida... ...pero no igual... ...en Vietnam había digamos... ...tumultos y gente que quería treparse... ...a los helicópteros... ...quería treparse a los barcos ya... ...en, en medio del mar... ...y que llegaban allí los botes... ...para que los auxiliaran... ...pero esto es distinto... ...esto es, esto es pegarse a un tren de aterrizaje... ...un avión mi amigo se requiere de una dosis de, de, digamos, de mentalidad suicida casi. Bien, eso ha ocurrido en los días estos de Kabul, donde se percibe que ya no hay mediación posible para la ruptura del régimen en Kabul y que daría oportunidad a un régimen totalitario del eh, Talibán. Pero... Hay indicios también de que pueda haber una, que sea un talibán menos fuerte que antes. Yo no voy a entrar en esas disquisiciones. No me hago ilusiones sobre una gente que está probadamente comprometida con causas de la más absoluta y la más completa irracionalidad que a partir del pensamiento religioso pretenden imprimir las leyes de la sharia musulmana a la población eh, de la forma más Espantosamente cruel. Pero es que esto no se da en el vacío. Este es el triunfo de la diplomacia china, mis amigos. De la diplomacia china. A ver, si ustedes buscan un mapa mundi y ven al oeste de China, ¿qué tiene? La principal gran provincia musulmana de Xinjiang, allí donde habita la etnia Yugur. ¿yugur? Este, los yugures son este, perseguidos, hay al parecer centenares de miles en campos de concentración porque defienden su etnia, su identidad yugur, y los, estos yugures son perseguidos implacablemente por el gobierno central del Partido Comunista Chino. Bien, ¿qué son los yugures? Son de la misma etnia, de eh, los... Eh, eh, Habitantes del Pakistán y de las zonas del sur soviético. En particular, los pastusos, creo, pas, pas no, sí, pas, pastús. los pastus son de la misma etnia de Pakistán. Y bien, el gran reservorio entonces de apoyos y de nexos con la, la población de Pakistán. Gran aliado de China, es aliado norteamericano contradictoriamente, pero es sobre todo gran aliado de China, son de este mismo pueblo que este, gobierna o gobierna ya Pakistán de nuevo, sobre todo después que la minoría, eh, eh, una minoría distinta a los, a los a los pastus estos este, gobernó en todos esto, todo estos años de presencia norteamericana los tayikis tayikos tayikus este, de los mismos de tayikistán eh, ruso o oh, soviético pues eso de tayikistán ya no gobiernan gobiernan los los pastus esto y que son la etnia mayoritaria de, eh, de lo que sería eh, el, Pak, el Pakistán, oficial de la República de Pakistán, que es una impresionante, eh, digamos, y superpoblada etnia, de, de la misma etnia que do de Afganistán. Y esos son aliados de China. ¿Por qué? Bueno, pues es la, está, Afganistán está justo en el medio de la llamada Ruta de la Seda. ¿Y qué es la Ruta de la Seda? Un complicadísimo... Complicadísimo, no, una, una, un densísimo, denso eh, tramado de vías férreas, carreteras, autopistas incluso, eh, vías de aeropuertos, puertos, etcétera en los mares contiguos, <risa> que darían oportunidad China de poner la industria china por vías directas en contacto con Europa. Ahí estarían ya, este, por vías carreteras y férreas, eh, pasando por el sur soviético a través de Afganistán y llegando allí a los puertos a, los, a, los, a, los, a las zonas de Irán y del de, sur del Pireo allá de, de, de la propia Grecia estarían por la vía de Bulgaria o por la vía de, de, del propio Irán atravesando pues rodeando el, el Mar Negro y convirtiéndose pues en una, en una extraordinaria red de que liga pues la, la... toda esta zona del, al sur de China y al sur de Rusia perdón al oeste de China y al sur de Rusia en una vasta zona de influencia comercial directa del China que aspira a controlar por esa vía terrestre pero también por sus eh, nexos marítimos y, y sus nexos marítimos y sus nexos aéreos en toda una vasta red que sirva pues a esta búsqueda incesante del Estado chino de un colchón estratégico territorial de su vocación de restituir el imperio del medio, el imperio chino, este, de restituir por primera vez en siglos la enormidad de influencia que tuvieron siempre los, eh, los, las invasiones, del norte de, de China y de, el, del, este chi, del, del oeste chino que fueron bueno, todos los que nutrieron pues, los canatos y la, los mongoles y los hunos, o sea, todas esas corrientes que iniciándose en el occidente chino iban a parar a Europa en sus batallas por expandir la influencia de esos imperios en la antigüedad. Y vuelve otra vez China, entonces, a ser un factor importante, esta vez apoyándose en un prodigioso desarrollo del capitalismo chino. ¿No repitan el disparate de que China es comunista? Sí, es comunista en su edificación social y política, más bien política, partidista, institucional, efectivamente es comunista, pero la economía china dejó de ser comunista para ser comunista, una economía de capitalismo de Estado, fuertemente capitalista, su desarrollo, sus exportaciones, su propia economía interna, es una economía de asalariados, es una economía de potentados capitalistas, con una casta impresionante de nuevos ricos y de industrias volcadas a la exportación y al nexo con el capital financiero y el capital industrial a nivel mundial. China necesita esa ruta de la seda y necesitó seguramente auspiciar en medio de la decadencia norteamericana y europea una presencia cada vez más activa. Los talibanes son pro chinos, pero no es lo que les hace ganar, lo que les hace ganar es la inviabilidad del sistema edificado por Estados Unidos y antes por la Unión Soviética en esa nación afgana donde se mantuvieron todos los grandes privilegios y todas las grandes desigualdades sociales, aunque es justo y lógico repetirlo, en Afganistán hubo un progreso significativo de las actividades capitalistas, vean ustedes esta fuga en masa de Kabul, no es una fuga en camellos o en caballos, es una fuga en muchos vehículos de lujo incluso, es una fuga de enormidad de gente con características de población urbana, que no existía hace 30 o 40 años atrás. Esta es una emigración de unas sociedades eh, muy urbanas de, de, de funcionamiento capitalista que colapsan. <coughs> una vez que colapsa las redes de corrupción y las redes de privilegios que mantenían bajo este, la tutela norteamericana y europea que secretaba pues toda clase de eh, plusvalías, de, de ingresos para una población que creció significativamente también en los últimos 20 o 30 años. La guerra de, de Afganistán lleva 20 y pico de años, la ocupación occidental. Lo raro de esta salida de, Vien, de, de, de Afganistán es que a diferencia de la salida de, de Vietnam, no pareciera reservar de una vez una futura recomposición de las relaciones de Afganistán con el Occidente. No lo, no lo necesitan, le bastaría tener la ayuda china para efectos de la reconstrucción de una economía relativamente pequeña en cuanto a bienes de consumo, etcétera, que perfectamente puede sustituir a China, la que había, digamos ligada a occidente y vemos allí entonces que en medio de ese, de ese nuevo espacio de la, del imperio chino este, se habría conformado pues la consolidación de una pieza clave de la llamada ruta de la seda pero que en realidad es o lo más claro que pueda decirse es una parte vital de la expansión del imperio chino y su tutela sobre un territorio que estuvo en disputa por 50, 60 años, que viene de la época del imperio inglés, que viene de la época de la partición de India y de Pakistán, que viene de la época en que no fue aceptado el Afganistán, por la, incluso por la propia Unión Soviética que resolvió ocuparlo y pagó los platos rotos de una decadencia del sistema de, de dominio inglés sobre esa zona, y terminó entonces siendo expulsado por las tropas que instruyeron los Estados Unidos. Porque es bueno recordarlo para los desmemoriados, los talibanes fueron una creación de los Estados Unidos para tratar de echar a la Unión Soviética de ese país que siendo frontera de imperios, chocaba, hacía chocar los intereses norteamericanos con los intereses soviéticos. Y ese sur soviético, el Afganistán pro comunista, fue disminuido a tal punto que terminó Rusia de irse. Para el cipote obstinado de pagar los platos rotos de esa zona de confrontación. No ganaba una los rusos y se fueron. Era Estados Unidos. Caramba, qué gran, qué gran imperio eh, logró constituir para nada. No, fue un, siempre un costo enorme el costo de Afganistán es una de esas torpezas de las potencias mundiales que tienen el gusto por determinadas zonas conflictivas donde se le fueron nada más y nada menos se dice 3 trillones de dólares una cifra que no nos cabe en la cabeza perdieron 2.500 vidas eso sí, le salió mucho más barato que Vietnam, la guerra de Vietnam que duró tanto o menos que la de Afganistán costó 66.000 muertos a Estados Unidos estos fueron 2.500 a ah, Estados Unidos. Vaya ¿Vale usted a saber cuántos afganos cayeron bajo estos fuegos complicados de todos los países de la OTAN que ayudaron, hasta los más pacíficos o los más distanciados de Estados Unidos estuvieron allá, a ¿eh? Los españoles en particular, los italianos, todos fueron allá. A ayudar a Estados Unidos en su... Causa afgana. Ahora, cuando Afganistán celebra pues, eh, su adhesión al nuevo régimen talibán, vamos a ver qué fuerza tienen para detener los desmanes contra la población femenina, sobre todo, que había obtenido algunos derechos a la educación, a andar sin esa especie de saco asfixiante, el gurka ese que le ponen a, la, a las pobres mujeres, vamos a ver entonces si esta vez ya no hay la estupidez de los talibanes de antes, a ver si estos talibanes son un poquito más civilizados y permiten por lo menos que las mujeres respiren, ¿entienden? que carguen por lo menos la nariz descubierta Dios mío. Ahí andan los tontos esos, borrando imágenes públicas de fotos de, de mural de mujeres, <coughs> Mura, murales que tengan la calma una mujer le borran la cara. Ahora se viste, Dios mío, que manía, Dios mío, que locura es la religión para mucha gente con ese nivel de atraso cultural. Es el medioevo el que quisieran ver ellos resurgir, pero en su peor faceta. Porque hay musulmanes también que son medievales, pero que permiten ya, por ejemplo, en Arabia Saudita, pueden manejar ahora las mujeres. Hace como 3-4 meses para acá, pueden manejar. Este y por supuesto ya andan con la cara descubierta hace años y años este, para que ustedes vean lo que son las, las maneras relativas en que hay que enfocar a veces ustedes saben los gobiernos más progresistas comillas, los de estos progresistas o sea más liberales o más modernos, respecto a los derechos de la mujer, adivinen ustedes cuáles eran Irak de Hussein este algo en la CETA-SAF de Siria eran los partidos más laicos, ¿no? No eran de la militancia musulmana beligerante, eran gobiernos, digamos, de tipo, eh, el propio Nasser en Egipto, también laico, este, y sobre todo Libia, Libia era uno de los países donde la mujer había conquistado más derechos. ¿Ven? Lamentablemente eran gobiernos militaristas y partidarios de... Este, ¿cómo se llama?, de una burocracia militar en su estado que, bueno, eliminaba derechos para el conjunto de la población, pero daba derechos, pues, elementales a la población femenina. Eso fue barrido, todo eso. Yo no sé en qué estado está Libia, porque en Libia, si bien no han impuesto un retroceso tan grande, en materia cultural, lo cierto es que los islamistas radicales están en el poder en Libia ahora. Eh, ganaron cierta influencia en, en Siria, hicieron retroceder, y en Irak, nueve de cada diez reivindicaciones fueron eliminadas y convertidas en... porque ahí están gobernando cada vez más los chiitas, aliados del Irak, del Irán, perdón. Y bien, como ustedes verán, a mí es que no es que me entretenga, sino que Caramba, siempre derivo las discusiones y las conversaciones con ustedes hacia ese espacio que es el escenario natural del choque de imperios, el Medio Oriente famoso, es donde también nosotros estuvimos, pero asociados a las causas más, digamos, más neutras que puedan imaginarse, no necesitamos hacer como Maduro discursos de imbéciles alineados con el musulmanismo radical, Carlos Andrés Pérez y el gordo Luis Herrera hicieron políticas pro árabes, aliados de los árabes, en el momento en que los árabes eran nuestros grandes aliados de la OPEP y para la defensa mutua de los precios petroleros. No nos pedían una cuota de islamismo, pero el tonto de Capirote Maduro para arruinar la industria petrolera y para convertirnos a la cola de los árabes en la peor expresión de la OPEP, sin embargo, él pues estimaba que había que darle entrada cada vez mayor, esto viene de Chávez, al Ahmadinejad, aquel, aquel presidente del gobierno de Irán, súper este, fanático, el enano Ahmadinejad, y después de Ahmadinejad se ha conservado pues esa alianza con la Guardia Republicana y las guerrillas chiitas. Las guerrilla del Hezbollah, que pululan en el Medio Oriente y particularmente en Siria y que fueron importadas por Maduro para darle toda clase de privilegios bajo el Estado chavista. Vaya, ustedes saben que nos mete este loco antes de irse al régimen chavista, si nos hermana de alguna manera a las calamidades que son propias del Medio Oriente y de sus luchas religiosas fraticidas. Nosotros siempre estuvimos, era del lado de los, de los sunitas. Es de la misma etnia que fabricaba Al-Qaeda y que fabricaba los talibanes y que fabricaba a los, a los ¿cómo se llama? A los ISIS, los estados islámicos. Esta nueva, digamos, camada de, de terrorismo musulmán viene más bien orientada por Irán y orientado entonces por los chiitas que son fanáticos y esa, yo no está está notado Maduro ahora, pues, bien, porque él es amigo, pues, es de la potencia iraní. No sé qué ventaja puede tener para este piazo loco el habernos mezclado a, una, a unas direcciones tan complicadamente eh, metidas o imbuidas del esquema de, de la lucha violenta contra los Estados Unidos. Bien, amigos, la caída de Vietnam, así como ocurre ahora con la caída de, este, de Afganistán, no es que le dé eh, derechos irreversibles a los enemigos de Estados Unidos, pero mire, Vietnam ahora vuelve a ser pro-norteamericano, tiene una enormidad de nexos comerciales con los Estados Unidos, e inversiones norteamericanas, aquello se vio favorecido porque, bueno, mientras tanto el gobierno después de la guerra de Vietnam de Teng Xiaoping ya tempranamente había pactado con Nixon y con Riga, que China pues, prescindía de una, de una beligerancia en la política mundial y se colocaba más bien en la onda de restituir el capitalismo en China, para lo cual lo auxiliaron, pero enormemente, los gobiernos norteamericanos favoreciendo la exportación de capitales, la constitución de ramas industriales enteras, desde Occidente y desde Estados Unidos en particular y también los europeos para hacer de China una potencia capitalista como es hoy. Bien, eso estaba en los cálculos, convertir a China en una parte de la industria y del sistema, del sistema económico mundial. Bueno, sí, eso estuvo en los planes. Lo que no estaba, y es lo que ha sorprendido a los propios occidentales, es que China al mismo tiempo que desarrollaba su industria capitalista, etc., y la propiedad privada en grandes áreas de la economía, afianzó su sistema totalitario comunista de control estatal. Esto se complicó, mis amigos. Esto de economía capitalista y sistema socialista comunista de Estado y de gobierno, y hoy por hoy tenemos una amenaza rara la amenaza de vernos eh, asociados a una potencia como China, por ejemplo, que si la hubieran sabido aprovechar los imbéciles estos del chavismo, hubiéramos logrado lo que muchos lograron muchos de los gobiernos africanos, totalitarios y pestilentemente represivos, pero muy prósperas su economía. No, esto no, esto les gustaba era robarse el fondo chino era robarse, digamos, la, la plata que mandaron los chinos para construir algo de prosperidad, en algún islote de prosperidad dentro del chavismo, y no, ellos prefirieron pues robarse esos reales y tener la combinación de lo peor, la miseria socialista en la economía, el estatismo asfixiante de las economías comunistas de antaño y el régimen policial de la burocracia chavista militarizada. Y bien, aquí estamos entonces. Últimamente, digo para decir las cosas completas, últimamente ensayaron algo así como cansado que le explicaran la vaina, cómo era que funcionaba el sistema chino, entonces últimamente la han agarrado por quererse parecer al sistema chino. Y por supuesto ha salido la morisqueta, que hay cero inversión en el campo, o cero inversión en industria, cero progresión de la industria petrolera que no será recuperada, o cero inversión en las la industrias del aluminio, o de las industrias pesadas, nada de eso merece, sino los supermercados de alta gama de exquisiteces para eh, la nueva burocracia chavista pues, y sus socios de la clase media mayamera acomodada pues, a los lujos de los mercados con... 100 marcas de cada producto y que bueno, hay que dolarizar completamente. Entonces nos parecemos a esas zonas especiales chinas donde imperaba la libre circulación de mercado capitalista, de toda clase de sofisticada mercancía de consumo y donde se negociaba en dólares. Bueno, lamento decirle que el dólar sí logra ser la moneda logran surtirse en supermercados que mandan desde Miami todas las exquisiteces posibles pero el capitalismo a, a los chavista no da acceso al dólar a los asalariados que sería lo único que permitiría una salida del túnel económico-social en el que nos metió el chavismo ¿por qué no autorizan la emisión de una moneda que signifique la libre convertibilidad del Bolívar con el dólar. Eso ya sería un paso enorme para sacar a Venezuela del atraso. Alguien que me, me, me va a decir, no les da idea, doctor, que ojalá agarraran esta. Por lo menos aliviaría la vida de mucha gente. Dado que hoy por hoy, y con esto quiero definitivamente, caramba, echarle a perder la tarde a más de uno, pero muchos otros celebrarán lo que voy a decirle. Amigos, no hay ninguna diferencia entre un gobierno chavista y un gobierno de Caprilito o de Leopoldito. Ninguna diferencia. Salvo que, presionado por las nuevas organizaciones políticas y sociales, obliguemos a un gobierno débil de personajes como estos llevarlos a que entremos en la órbita del dólar de manera oficial y no vergonzante como estamos ahorita habría que asumir el dólar como moneda nacional y esa es la prueba ácida para cualquier dirección. Cualquiera que sea, cualquiera que sea, la prueba ácida de volver a una prosperidad venezolana estaría en el manejo de una moneda del Estado venezolano que compre y pague. O sea, que pague salarios y pueda comprar mercancías en dólares. De manera que, si el chavismo apenas ahora en su año 21-22 legaliza la tenencia de dólares de forma mezquina y absolutamente irracional todavía bueno, si legalizaran el dólar entonces podríamos ser parte de lo que China construyó en sus zonas costeras en las llamadas zonas económicas especiales ellos adelantaron con la ley esta rara de ¿cómo que la llaman la ley esa? bueno la que consagra las la zonas económicas especiales y que garantiza hasta que ni siquiera haya sindicatos. Eso, eso al parecer es copiado de la ley china esa, de las zonas económicas especiales. Antibloqueo, la ley antibloqueo. Bueno, si de la ley antibloqueo surge un capitalismo venezolano, el problema va a ser cómo desarrollar ese capitalismo con un gobierno de inectos y de ladrones como el del chavismo entonces el tema no es que designen tal o cual gobierno, el problema es que de verdad una escogencia libre de un nuevo gobierno que armonice con una economía abierta y un respeto a la propiedad privada y al libre comercio nacional e internacional, que devuelva las inversiones a Venezuela, eso no puede hacerse sin un shock de confianza y solo un nuevo gobierno podría lograr, ¿no? Un nuevo un nuevo gobierno con este tipo de propuestas y de filosofía gobernante podría ser la garantía de que tal cosa exista. Pero puede existir, mientras dure el chavismo gobernante, una real apertura comercial y una restitución de elementales pautas, elementales pautas de verdad de mercado, con la existencia de una moneda que compre y venda este, en, sin ser perseguidos sus, ten, sus, sus tenedores, sus ahorradores en dólares, los tenedores de divisas, pueden circular libremente lo que se ganen o realizar la ganancia en esas divisas. Mientras eso no esté aclarado, mis amigos, no hay manera de viabilizar una recuperación económica. Entonces están equivocados completamente los que creen que si dan libertades adicionales en materia económica, puede ya sentirse satisfecho el país no es que no, va a ser, no, no se va a estar satisfecho hasta no ver desterrada la opresión de estos torturadores y carceleros de oficio, hasta no ver enterrada esa clase política de ladrones miserables que han llevado a Venezuela a dos, tres siglos atrás. Amigos, la situación venezolana como la del mundo entero está marcada por la lucha de imperios. Ahora cayó Afganistán, bajo la presión china hacia el oeste. Es un gran salto que pega a China, no porque logre gran cosa, distinta a la que ya tienen, de una fuerte influencia en todos los países de la ruta de la seda, al punto que logran, digamos, ya ser interlocutores de países como el de Grecia, como Grecia o como Hungría, para facilitarles por su Conexiones con las rutas de la seda china, con esas rutas comerciales, eh, o, el o el puerto del Pireo allí en, en Grecia, este, o, la, o las ramificaciones hacia África desde Djibouti, en la entrada del Mar Rojo, este, Etiopía, por ejemplo, es un, es un paraíso para los, las inversiones chinas. Lo curioso de toda esta política china es que en África generó un gran desarrollo de industrias de, ligadas a la infraestructura, presas, puertos, aeropuertos, te, sistemas ferroviarios, industrias, etcétera, y que derramó incluso algún sector comercial y de servicios interesante en telecomunicaciones. O sea, todo eso en tributo a un progreso material de esas naciones, aunque China apoyara las, digamos, pestilentes castas de este, propietarios de, eh, y a gente de esos estados eh, eh, despóticos de África. Bien, no solo están dispuestos a entenderse con despotas, también estaban dispuestos a entenderse con demócratas como los de Grecia o como los de Hungría. Si vamos a ver las ventajas que le depara la primera llegada de ese torrente comercial que viene de China por los llamados países de la ruta de la seda. No estamos en discusión entonces sobre si es perniciosa la presencia china. Alemania ya exporta la mitad de lo que exporta hacia el mundo, lo exporta hacia China. Es decir, ya los propios países europeos están entrando en la órbita de hacer con toda clase de consideraciones hacia el capitalismo chino. En Estados Unidos mismo se ha fracturado en dos la élite gobernante y ustedes ven que los grandes portavoces de las llamadas high-tech, de los que dominan estas redes, incluso son muy pro chinos, y toda la gran burguesía financiera, atrincherada en los grandes bloques eh, financieros que estimulan diariamente la tenencia de los blockchain y de todas estas, eh, de, de las monedas estas digitales y de la propia circulación de grandes cantidades de recursos dinerarios disponibles para las inversiones, son de alguna manera ya muy dependientes de la corriente de comercio con China. Pasarán, se animarán Estados Unidos a perder su hegemonía y a aceptar que la misma China que ya pone varios chinos montados en una estación orbital o que escarba por allá en la cara oculta de la luna o que manda un pequeño robot a Marte, es ya no, no esa potencia del esnable sino una potencia que tienen que tomar en cuenta y competir con ella, y no, digamos, sencillamente aborrecerla. Para aborrecerla podemos aborrecer su sistema político de indignantes. Eh, calamidad para la población china. Allí siempre tendrán razón los detractores de China. Nosotros jamás concederemos que China pueda ser, digamos, <risa> pueda ser ponderada, por otra cosa que no sea su realización económica, de muy, de muy complicada historia, pero es un hecho que ha hecho un, un gran desarrollo material la China, pero eso es, es una esclavización masiva de la población, nosotros tenemos la misma esclavitud que en China, pero no tenemos los desarrollos del capitalismo chino. será eso lo que pueden aportar los chinos, ellos lo intentaron con Chávez, y lo que hicieron fue robarse el fondo chino ¿Harán algún segundo intento? No sé, no sé. Detrás de esas zonas especiales que anda planeando Maduro. Pero en todo caso, ya no puede argumentar el gobierno venezolano que el obstáculo es la oposición. La oposición le ha capitulado servilmente en todos estos años. Servilmente. Bien, ¿qué esperan entonces para hacer concesiones? Eso es quizás lo que fue a buscar Maduro a México dar algunas, no él, pero sí sus enviados, dar algunas concesiones que significa que se, se, se pide time, se hace algunas manifestaciones de, de darle tiempo al tiempo, tiempo a, la, a las realizaciones de un régimen que está condenado a que se lo come vivo la factura del Estado, se lo come vivo sus propias negligencias y su propia falta de sindéresis para haber postrado el país en una guerra de, de fracturas que ha provocado en su territorio todos los pranatos habidos y por haber. ¿Las luchas intestinas en el, en el chavismo tienen que ver con esto? ¿Tienen que ver con esta fractura del territorio, la lucha intestina en el PSV para ver quién encabezaba las eh, distintas fracciones? ¿Tiene que ver con estos grandes problemas del futuro venezolano inmediato? ¿Tiene mucho que ver o no las propuestas que se hacen desde el chavismo o desde la llamada oposición que va dispuesta a entregar el alma al diablo a México con tal de que lo dejen participar? ¿Qué es lo que discuten realmente? ¿Un modelo de desarrollo económico diferente? ¿Será verdad? Yo no creo en eso, porque hasta ahora no han hecho otra cosa que seguir en la rueda loca esta ...de la pérdida de oportunidades para mantener la rigidez del sistema político-militar... ...de la casta esta militar y de delincuentes de las distintas propuestas del chavismo... ...aliados con el AMPA y la FARC eh, colombiana con la que se reparten el territorio. Mis amigos, la lucha en Vietnam cubrió una etapa de la historia... La lucha en Afganistán cubrió otra etapa de la historia. La hegemonía europea cubrió una etapa en la historia que se terminó. Las rivalidades con la Unión Soviética cumplieron una etapa y terminó. La Guerra Fría terminó desde los años 90. Y ahora qué viene, la rivalidad chino-norteamericana se vino cuajando y la paró, la paró, Trump sacaron a Trump, pero quedó allí una zona de nadie todavía. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a hacer respecto a nuestro propio país, del cual somos parte, de su órbita inmediata, de intereses? Hasta ahora, por lo visto, nos tratan igual que los, que los afganos. Dan por cancelado el proyecto venezolano de ser una nación soberana y libre. Nos tratan a los venezolanos como una especie de gobierno talibán que no merecerá ningún apoyo norteamericano. Ya va, es que a ustedes no lo echaron los talibanes, amigos norteamericanos. A ustedes lo echó el Chávez y lo echaron sus propias torpezas de creer que con los aliados de Chávez internos podían fraguar la caída del gobierno de Chávez. Ustedes son los que apoyaron a la MUD durante años. Ustedes y su Partido Demócrata, con Biden a la cabeza, son los que hacen de los, de los eh, dirigentes de la oposición venezolana los niños mimados de Occidente. Y bien, con ese tipo de liderazgo no hemos llegado a ninguna parte. No será tiempo en que los norteamericanos empiecen a pensar seriamente de si ha de echarse al chavismo del poder, será mejor que busquen, y los existe, y existen nuevos liderazgos en la oposición venezolana, nosotros nos proponemos, ¿sabes?, desde los republicos para ser parte, igual que otros factores de la derecha venezolana, para sustituir este régimen de oprobio. Queremos la más amplia libertad, queremos la reconstrucción del Estado venezolano, queremos ser un país capitalista hasta los tuétanos, queremos ser un reino de las libertades, de la propiedad privada, del libre comercio, solo que esta gente no nos dejará hacerlo. Los chavistas me refiero. Es una especie de, digamos, de lucha implacable la que viene para Venezuela, como para Cuba, donde ya empezó, y en Cuba no hay marcha atrás, a no ser la salida de todo el régimen cubano. Ojalá el régimen cubano cayendo estrepitosamente ayude a que también se entienda que en Venezuela podemos hacer a un lado a este régimen de manganzones de brutos sobre todo y de ladrones de siete suelas para constituir una nueva república hermanada a los Estados Unidos ah no quieren ustedes que seamos hermanados en el, del, en el continente de la óptica del imperio americano bueno, perfecto, entonces ya armaremos otra política. Pero hasta el nuevo orden, seguimos aferrados a la esperanza que bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que se nos dice, abrirá paso a la vuelta de Trump al poder? ¿O por lo menos que impedirá que se estabilice el izquierdismo en Norteamérica a la cabeza de la Casa Blanca? Nosotros vivimos de la esperanza cierta, de que esta nación norteamericana, que es el baluarte de las grandes libertades políticas y de las grandes libertades comerciales y de defensa de la propiedad privada, sea nuestro aliado fundamental para reconstruir Venezuela sobre nuevas bases. Hasta muy pronto, mis amigos. Les habló Alberto Franchet.